Nos encontramos en esta oportunidad en el Ministerio de la Defensa y a continuación lo que ustedes van a apreciar en sus imágenes es el cerebro operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en este momento se encuentra supervisando en la sala situacional todas las informaciones que a nivel nacional se están generando a propósito de las elecciones regionales. Recordemos que el Plan República tiene desplegado más de 140.000 efectivos en todos los estados de la República monitoreando minuto a minuto lo que es la situación que se está generando en este las elecciones. Ya en horas de la mañana, el mayor general González González indicó que se había procedido a la detención temporal de al menos 11 personas debido a, al cometimiento de infracciones e ilícitos electorales. Sin embargo, ya la mayor parte de ellos han sido, una vez recibido el llamado de atención, eh, nuevamente puestos en libertad en líneas generales y tomando en cuenta que son más de 16 millones de electores que el día de hoy están sufragando el general el mayor general gonzález gonzález destacó que la jornada ha sido positiva y que ha sido bastante significativo la situación que se ha venido generando a nivel de orden público en esta jornada electoral. De hecho, ya el mayor general González González se encuentra en este momento supervisando personalmente lo que es el proceso de eh, despliegue del Plan República y también de lo que es las informaciones que se están generando recordemos que esta sala situacional ha trabajado 24 horas al día y que constantemente está recibiendo información en pantallas informativas de todo el país, de todas las informaciones que son entregadas que son coordinadas y que son sobre todo consignadas ante esta unidad operacional la cual está llevando la... La, el control y lo que es el despliegue del de, eh, plan eh, República eh, es bueno también destacar que a esta hora ya eh, se ha comenzado lo que es de lleno la jornada electoral, ya prácticamente el 100% de las mesas electorales están trabajando y en horas de la tarde del día de hoy eh, se va a estar produciendo un segundo boletín por parte del Comando Estratégico Operacional y también eh, en caso de ser necesario, eh, el CNE ha indicado que se podría extender el lapso de apertura de las mesas a fin de que nadie se quede sin el derecho de votar en estas elecciones. Ya el mayor general, eh, González González, está dirigiendo algunas palabras para informar al personal del Comando Estratégico Operacional. el trabajo que están desempeñando cada uno de ustedes aquí, cada uno frente a la, a la computadora, atendiendo a cada una de las guarniciones, y bueno, en general el trabajo que estamos haciendo, es un esfuerzo eh, mancomunado de todos, el cual, el cual yo reconozco y agradezco. Estamos seguros de que este esfuerzo nuestro va a redundar en un resultado para final de, del día extraordinario. Debo informarles que todos los, los, los, los mensajes que hemos recibido de las guarniciones son los mejores para la información general de ustedes. No hay desórdenes en ningún lado, todo el mundo está votando en orden, solamente 11 personas detenidas y en una circunstancia que más bien yo dejaría de lado. Hay un caso que el señor se disculpó reiteradamente ante el fiscal, el fiscal que, que, que aquí a las redes que se puso diciendo que no sabía que había ocurrido y mire yo no entiendo yo yo mire yo me, yo me atreví a hacer una reflexión yo mismo no y es que como nosotros cuando vamos a los cajeros de a los cajeros a sacar dinero regularmente cuando la máquina nos da el, el, el recibito por lo menos yo lo rompo hay que no lo, lo, lo, lo aprieta como hiciste tú y lo bota a la basura es posible que subconscientemente cualquier persona al recibir su ticket inconscientemente pues lo rompe porque de verdad no se explica, muy, o las personas no han podido explicar la razón por qué han roto el ticket, por qué lo han arrugado. Sin embargo, bueno, estamos hasta ahora, 11 de la mañana y quizá un poquito, 11, 5 minutos, el escenario que tenemos en todo el país es el mejor. Gracias a Dios. Las Fuerzas Armadas haciendo su trabajo, el CNE haciendo su trabajo, bueno, y la población en general, todos haciendo lo que tienen que hacer. Mostrando madurez cívica, madurez ciudadana, madurez electoral. Y mostrando la mejor imagen de nuestro país aquí dentro y en el exterior. Bien, de nuevo les saludo y les felicito por lo que están haciendo. Un abrazo. Bien, con esta información entonces volvemos eh, nuevamente a eh, los estudios del de, eh, operativo Voto 2008, El Pueblo decide, de Venezolana de Televisión. Con esto entonces volvemos nuevamente a los eh, estudios de nuestro operativo. <música>